jugado Fasmofobia, ¿verdad? Sí, pero no en VR. Nada más te iba a preguntar, ¿cómo? Ay, jodio que no se me muevan los piecitos. Pronto lo voy a hacer para poner así mis pies túmidos. Me están contando, me están contando aquí unos pajaritos que me diste una nalgada. ¿Eso es cierto? No, no, estaba yo así. No, no, no. Por te ¿Quién te dijo eso? Un pajarito, un pajarito. Ese pajarito lo voy a hacer pincho pollo feliz, dile. <risa> Pura mentira. Más bien, me contaron que tú andabas de navegador por ahí. <risa> no, es Eso cierto. me lo contaron, no un pajarito. Me no. lo contaron como 50 pajaritos. <risa> no es cierto, no es cierto. No, eh, creo que esta pelea no la voy a ganar. Ok, a ver, ¿qué tengo que hacer? Tú ya te vi así como que tienes muchos colores y ese pedo. Sí, de hecho, aquí están todos estos y los organizo yo de vez en cuando para si te echas tus monitas o qué? ¿Monitas? ¿A qué te refieres con monitas? tus monitas acá de pintura Ah, oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya ok, ok Es que pensé que monitas tenía otro significado, pero... Vale ¿Quieres checar esa puerta? Oye, eh, no, es que iba, iba a agradecer a alguien de mi chat Pero dije, ay, se me escucha todo No, adelante, adelante, <risa> adelante Vale, tú también, ¿vale? Muchas gracias aquí al bebecito de Aztec por esta suscripción Gracias, corazón, por formar parte de los arrocitos otra vez Y feliz cumpleaños ahí, ahí eh. Ah, a ver, hijos de la fregada, Kaiser. no se porten mal Vamos aquí pasándola bien, ¿cierto? Sí, pero, ¿Qué es contrarrestar tu buen mensaje por... Un miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque Detecta la presencia del fantasma utilizando un sensor de movimiento Purifícala... Ok, se llama Bárbara Harris Estás leyendo algo ahí ay. ay, ay, ay, chingada, estás leyendo aquí qué dice No sí, alcanzo a leer ni un eso. culo Pero bueno, él tiene buenos ojos Yo qué chingados veo, ni Yo un sí. culo, ¿eh? Yo sí alcanzo a Nada. ver. ¡Nada! Agarra una linterna. El incienso te sugiero dejarlo al final, ¿eh? Vale. Y, por ejemplo, yo me voy a llevar el de temperatura, que es muy funcional. Es que el encendedor es para echarme un churro, si me estreso. No, sí, pero... <ríe> es que nomás Ni tenemos modo. un churro. ¡Ay, diablos! Ok, vamos a abrir esto y empezamos. ¡Vámonos! También podemos hablar por... Ah, no, podríamos hablar por el boquito aquí, pero no se podemos ahorita. Sí... Wow, vamos, vamos, vamos Adelante, primero las damas Venga tu madre <ríe> Oh, oh, oh, ¿detectaste algo? Oh. No, a ver, a por ver. Acá? Tal vez sea en el baño, eh, tal vez sea en el baño A ver, a ver, a ver oh. Pero mi, mi chingadera no, no trae nada A ver A de en el baño, checa el baño, checa el baño Voy a prender las luces, el voy baño? a las luces Sí, sí, sí, sí Ahí está, puedes encender las luces ¡Ay, a la verga! Sí ¿Estás bien? ¿Hola? Sí, aquí está Estoy prendiendo la luz ¿Tú tiraste ese libro? ¿Cuál? No, yo no he tirado ningún libro ¿Crees que sea aquí? Pues tal vez sí Siempre los bebés son demoníacos, ¿no? Más a ver, menos, me voy a checar menos. mi chingadera A mí me da 17 de temperatura, ¿eh? Yo digo que es de este lado Esta puerta es la que se abrió, ¿eh? Oh, oh, acércate ¡Se está abriendo esta puerta! Pero es, ¿es acá? Ay. Aquí me da 8 de temperatura 12. No. Entonces, puede ser ¿A ver, échate ahí? Uy, falta ¿Sabes qué faltó? La cámara. Sí, yo lo pensé, pero pues sucia. el experto eres tú. Voy a tomar foto del agua sucia. Checa checa cuando veas que algo se mueve como, como esta, a la puerta. Ajá. Eh, con la luz azul. La... Ajá, con la, con la luz ultravioleta. Uy, oh, ya tengo un verdecito, ¿eh? Pero no. Eh, de hecho ya rayo, Ey. ¿Qué pasa? Ya ¿Qué reyó. es eso? ¿La bruja? La br hija de su pinche madre, ¿qué es eso? ¡Ya! A ver, yo la cagué, ya la cagué, fantasma. Tranqui, tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Ok. Ah, necesito anotarles yo. De... Ah, ese es mi libro. Sí, aquí está. ¿Puedes agarrar el, el termómetro? No, ese libro no. <risa> ah, ok. El libro, el libro donde apuntas las cosas. <risa> ¿Qué? ¿Está, está cagando el tío? fantasma. ¡No! ¡Está cagando el fantasma! Mira, tienes que agarrar tu mano derecha y en tu oído derecho agarras. Chinga. ¡No, ese no! ¡Suéltalo! Sí. Hay, hay que ir a, la, a la, al camión. El fantasma ya cagó ahí donde estamos, ya se lavó las manos. ¡Ya cagó! ¡Ya se robó las luces! ¡Bárbara Harris! Bárbara. ¡Ah! <risa> qué <risa> pedo. Estos no son los inciensos? Le prendo o todavía churro, no? Para que, si, la, si hasta lo que lo venga, ¿no? ¿no? Ah, no, pues vamos a, a quemarle. Uy. Ándale, vámonos Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, Oh, Hola, madre. Y ya sí chingó, ya te lo fumaste Ya veremos qué muy bueno. Qué, qué pedo. Bárbara Harris, por tomarle foto aunque muera, dale. Voy a alejarme. Bárbara Harris, ¿estás aquí? Bárbara Harris Oy. Are you here? ¿Estás aquí? ¡Ay! ¡Hola, Bárbara Harris ¿Te contestó? Eso, eso, ¡Eso es evidencia! ¿Estás aquí? Bárbara Harris No te van a chapulinear Solo contesta <risa> Bárbara Harris ¿Estás aquí? ¡Es detrás de ti, hijo! ¡Ay! A ver, entra No quiere voltear Bárbara Harris ¿Estás aquí? Dice que está cerca. Está más cerca. No, no, no, no, no. A ver, ay, ay, ay. Me estoy, me estoy. ¿Dónde está? Me está dando cosas. Está... Vámonos, vámonos, vámonos. Espérate. Vámonos. Seguro. Sí, salta. Bárbara Harry. Apaga esto, apaga esto. Bárbara Harry. ¿Eres túmida? Yo también soy túmido Podríamos hablar sobre eso. Está, está. Porque él crucifico lo que, lo que más te. <ríe> Me visitó. No ¿Te lo visitó? Quemé yo. ¿En serio? Ok, sí, ¿se, está se supone. Quemado. Ajá, Sí, eso significa que ya atacó una vez, ya me atacó una vez, ¿Eh? Se está incendiando otra vez. ¿Te está La atacando? Cruz. Ok, no, todavía atacando? no, pero... ¡Uy! ¡Ah! ¡Me está atacando! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! no. ¡No! ¡Está cerrada! ¡No! ¡No! Ay, yeah. ¡Escóndete! ¡Escóndete en una... en una... en un, en un armario! ¡Escóndete en un armario! ¡Ay, ya, yeah, Estoy ya... estoy en el mundo de los muertos. ¡Te mató! ¡Me mató! ¿No te dejó huellas ahí en ti, no, verdad? No sé, no sé. Hacia la madre! Te... ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! <ríe> ¡Uy, tranquilo, tranquilo! ¡A la madre! Tengo 12% de, de cordura. Eh, ok. No creo que sea bueno arriesgarme. No, yo a tres. No la creo que sea bueno arriesgarme los... porque yo tengo todas las cosas. <ríe> Así que mejor nos vamos, ¿no? Va, ahora sí. No hay que arriesgar el dinero. <ríe> En pruebas de un medio verde. Ah, ok, MF, fotografía el fantasma Y ser testigo de un evento paranormal y Con permiso, buenas, buenas Aquí pasando ta, ta, ta. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Wiki, wiki, en time for school también hay, Sabes que también hay que encontrar hay que encontrar ¿Qué? un hueso Bueno, es una mano 13 de este lado ¿¡Ah! Aquí hay un huesito Oh, a ese hay que tomarle foto, todavía no lo agarres Aquí Delta 1, saliendo de la casa Dale, dale, dale, dale, alfa chapulín Lo espero dentro de la cocina <risa> Alfa chapulín Oh, se abrió el fregadero Espera, esto es interacción Agua sucia Como en mi casa, hasta el, el, el interruptor El generador Aquí hay una uh, huella. Huella, huella, huella, huella. Nice, nice, nice, nice. Bien hecho. Aquí hay temperaturas bajas, eh. ¿Qué tanto del, del nivel eh, del MF? Siempre Dos. cuando suene, cuando suene, chécalo, cuando suene, chécalo. Nice. ¿Qué más? Ay, pendeja. Ah, es mi mano. <risa> También me ha asustado mi mano. Uh, eso no lo tiré yo, eh. ¿Qué cosa? Eso que está ahí yo no lo tiré. Uy, es aquí. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Ok. A ver, no habla de habla para mate. tomate ay, ¡Ay, corre! Las llaves del auto? No sé, no lo sé Aquí me da temperaturas muy bajas, ¿eh? ¿sí? Vamos, vamos, vamos, tú puedes Vamos, alfa, chapulín Eso, tú puedes, tú puedes Podemos, tú traes las llaves, ¿verdad? Sí, sí, sí, tengo que ir a apagar Ok, okay. qué? vamos Tengo que ir a apagar este pedo Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡La madre, la madre, la madre! ¡No mames! ¡Está llorando! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ven! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Está bien! ¡El el ¡Tíralo, tíralo, el tíralo! ¡Tíralo! ¡Ven, ven, ven! ¡Escóndete! ¡Cala! ¡Vente, vente, vente! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Estoy contigo! ¡Estoy vergas! ¡No, pinche puta! ¡Ah! no. ¡Se la chingó, güey! Era viernes de orcarrucas, pero no era para tanto. ¡Déjame en paz, zorra! ¡Hazte para allá! ¡Yo no te chapuliné nada! ¡Ah! ¡No me la abras así, por favor! Me, me, me asusta, me asusta ¡Al chile no, güey! ¡Al chile no, güey! ¡No! Wey, ¡Al chile no, güey! Estoy... ¡Ahí la dejamos! ¡Ahí muere! ¡Ahí muere! ¡Ya, güey! Ahí, ¡Ahí muere! ¡Déjame en paz! Fue demasiado agresivo weón. Se supone que es intermedio pasó? A ver pues bueno Entonces me marcho Muchas gracias por estar aquí, eh, por, por, por ¿Tus manos, tus aceptar jugar. Sí, no, no, está bien, sí. está bien. Por ya hacía falta un jugar poquito y de... por de... enseñarme los mundos. Sí, ya hacía falta un poquito de VR. Bueno, pues nos vemos pronto. Adiós. Bye, nos vemos. Simp, hijo de la chigada. Hago lo que ustedes me... Mira, no hago lo que ustedes me dicen. Y dicen, hombre. Hago lo que ustedes me dicen. Y dicen, simp, nombre. Dicen, hijos de... No sé. No, ya llegó ja, ja, ba ba ba ba ba, ba ba ba ba ba